OmniVio Supreme Es una fuente de luteína, ceaxantina y vitaminas A, C y E Brinda antioxidantes como extractos de grosella, arándano, jamaica y uva También contiene DHA, ácido graso de la familia omega 3 Esencial para el desarrollo neurológico y el buen funcionamiento visual Es falsificado con stevia y bajo en calorías Recomendado para personas que tienen problemas con su vista Como vista cansada, cataratas, vista borrosa es nutrición total para la mácula del ojo.